Hola, mi nombre es Griselda García y me sumo a esta convocatoria de Casas Cherpa. Tu vida es el perfecto ejemplo de que todo lo que una desea puede volverse realidad. Todo se te cumplió, hasta lo que no te animaste a soñar. Todo te fue dado, todo dilapidaste. No te quedaste esperando, fuiste al encuentro. Ahora sabés que las cosas se terminan. Tenés que aprender a perder. No seas como la mujer de Lot. Lo que es realmente tuyo nunca te abandonará. No podés perder lo que ya no sos. Date por entero, no te ahorres. No pruebes el agua con el pie. Tírate de cabeza, sé vos la profundidad. Abrazaste toda experiencia. Buscaste estridencias en bosques de neón. Obtuviste mucho y quisiste más. Fuiste la buena histérica, nena, años en ese track. Hubo cuerpo que aguante y parteners reales o imaginarios, pero a veces fue otra cosa. El ansia de una inmensidad que no existe hasta que apareció. Nunca te cansaste de buscar. En juventud no veías el mar. Te tapaban las olas y querías respirar. Estabas con el agua hasta el cuello, pero no te querías mojar. Creías que flotabas, cada vez te hundías más soltá todo, hacé la plancha, te hubiera dicho tu yo futuro, sí, se sobrevive, guardás la cicatriz con dignidad, ya está, lo lograste, podrás decir que no dejarás un cadáver bonito, confiaste en tu cuerpo, él resolvió solo, tendiste puentes, lazos, guirnaldas, ciega si como un topo no sabías hacia dónde, no por eso dejaste de cavar, en las noches de pasos de tigra aún en la peor desesperación sabías que más allá del más allá debía existir otra cosa hoy estás sin estructura ya no intentás conducir todo está por crearse buscarás la nueva forma todo te atraviesa y vas hoy sabes que la primera que consigue la llave hace una copia para las demás que sea siempre así que no sea de otro modo Hoy sos la semilla la que rompe el sol para permitir que entre la humedad. No te resistas, la entrega es dulce. Hoy sabés que el universo tiene un orden, aunque no lo comprendas. Esta es la vida más hermosa y terrible que conociste.